Necesito que alguien me mantenga. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. No, yo siento que nací para otra cosa. ¡Por favor! ¡Tengo sed! ¡Y no sé qué hacer! Necesito que me manden dinero para unas caguamas. Ya que están ahí en el cajero, mándenme también para una carnita asada. No sé qué hacer. Tengo días queriendo hacerlo, pero estoy desesperado. Los mexicanos más picudos viendo las mejores peleas de box. Y otra vez empieza poco a poco a hacerse dueño de ese espacio. Es lo que necesita de la vuelta al filipino que termina cortando. lleno de valentía de poca inteligencia. no sabes ni cómo se baila el Thoreau, S, M, no pero amas pero... a, a tu novia y la en algún momento se preguntaron si era una buena idea echarse alcohol en el fundillo. No lo es. ¡Hare un chingo! Y se preguntarán, ¿por qué hiciste eso, libre pensador? Simple. Un compa me dijo, güey, no te vayas a echar alcohol en el fundillo. Yo le dije, ¿por qué? me dijo, ¡Hare un chingo! Le dije, no creo. Me dijo, sí. Le dije, tengo que comprobarlo. Me dijo, no lo hagas. Lo hice, son momentos. No lo hagan, caballero. No, no, no, no lo hagan, por Arde un chingo, güey. Arde un chingo. Me están diciendo que se acerca el Día del Hombre. O sea, el Día del Hombre se celebra. ¿Los hombres qué han hecho? ¿Eso para qué? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Me presento, soy un hombre, estoy aquí para responder. Yo siempre doy la cara, yo nunca me voy a esconder. Si te metes con nosotros, me tengo que defender. Tienes que bajarte de la nube donde te has subido. Si no fuera por un hombre, tú nunca hubieras nacido. Los hombres pusieron el pecho, hicieron construcciones para que tú ahora duermas debajo de un techo. Inventamos el fuego, la olla, la cuchara. Aprendimos a cocinar sin que nadie nos enseñara. Los hombres que han hecho, para qué sirven, para qué están. Ve, y pregúntale a Eva que ya estuvo con Adán. El teléfono lo inventaron los hombres, la televisión la inventaron los hombres, el internet también lo inventaron los hombres, si no vas a hablar bien de nosotros entonces no nos nombres.